¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy Feliz fin de semana, si eres de México pues tenemos fin de semana largo Es decir que el lunes tampoco se trabajan y van a la escuela, me parece eh, Pero bueno, feliz fin de semana, espero que estén muy bien Y bienvenidos a un video nuevo ¿Se acuerdan que hace como... ay, que habrá sido un mes o un poquito más? Eh, subí un video sobre un fallo de la realidad Disculpen, es que la puerta se está golpeando, no sé por qué Pero bueno eh, subí un video sobre fallos de la realidad y yo les pedí a ustedes que me enviaran eh, sus experiencias así que tuvieran que ustedes dijeran, ok, eh, algo definitivamente pasó aquí raro que no puedo explicar y por lo cual la gente piensa como que o cambió de dimensión o hubo un fallo en la realidad que ya hemos visto bastantes ejemplos de esto, cada vez más raros. Entonces, muchos de ustedes me enviaron sus historias y el día de hoy les voy a platicar algunas. Ahora, generalmente yo las narro, yo las leo y las narro, pero en esta ocasión siento que para que se conserve la esencia de lo que es, se las tengo que leer así tal cual ustedes me las enviaron. Por lo cual, eh, les voy a poner imágenes de así en lo que yo les estoy leyendo las historias y de todos modos si tú no viste ese video pero aún así me quieres enviar tu historia de fallo en la realidad aún lo puedes hacer, mi mail está en la cajita de descripción, se llama historias paranormales pero en este caso como va a ser otro tipo de historias en el título pónganmele fallo en la realidad o fallo de la realidad o en la matrix o así para yo poderlas eh, pues sí como filtrar y así irme directo a las que son eh, otras paranormales y otras de este estilo, ok? entonces bueno antes de comenzar recuerden suscribirse para que sean parte de la familia fantasmita Y para que cada que yo suba video, pues YouTube te notifique Y aquí van a estar apareciendo mis redes, estoy en todos lados, pues así como está apareciendo O sea, Facebook, TikTok, Instagram y Twitter, es así como me encuentran Y bueno, pues vámonos directo con la primera historia porque todas están muy interesantes es muy... Este, este es un tema que la verdad a mí sí me llama muchísimo la atención, así que adelante Ok, esta primera historia es de Cami ella dice, cuando era niña, tuve una experiencia un tanto peculiar. Mis padres querían ir a hacer unas compras a un lugar que hay acá en Argentina, eh, llamado Mercado Central, en el que venden frutas, ropa, etc. Entonces yo decidí acompañarlos. Hicimos las compras y cuando estábamos por irnos, vi un puesto en el que vendían juguetes. Y lo que me llamó la atención fue una muñeca Barbie que era como mariposa hada. Me había puesto en plan, no me voy de aquí sin esa muñeca, y le dije a mis padres que me la compraran. Luego de insistir demasiado, mi papá se dio por vencido y me la compró. Yo volví muy feliz a casa con mi muñeca nueva. Una vez que llegué, fui a mi habitación y busqué un lugar para guardar mi muñeca luego de jugar con ella. En mi cuarto tenía un pequeño estante en el cual estaba repleto de peluches, así que quité la mayoría para colocarla justo ahí. Una vez que terminé de jugar, la guardé en aquel lugar y me fui a dormir. Cuando despierto a la mañana siguiente? Voy a buscar la muñeca, pero no la encontré. Solo estaba el espacio que le había hecho vacío. Entonces fui a preguntarle a mi mamá dónde estaba mi muñeca. Y ella me miró raro y me dijo, ¿qué muñeca? Yo le dije, la muñeca que compramos ayer en el mercado. Pero ella no recordaba haber comprado ninguna muñeca, pero sí haber ido al mercado. Repetí la misma pregunta con mi papá y obtuve la misma respuesta. Que habíamos ido a aquel lugar, pero no habíamos comprado ninguna muñeca. Pero entonces, ¿cómo aún estaba el espacio que le había hecho en el mueble para guardarla? Es una pregunta que hasta el día de hoy me sigue carcomiendo ya que no le encuentro una respuesta lógica. Y ella comenta, aunque me gustaría saber algún día qué fue lo que pasó, porque yo sé que no fue algo que lo haya producido mi imaginación. ¿O un recuerdo falso implementado en tu mente? No tengo idea, pero bueno, aquí les va otra. Esta es de parte de Natasha. Dice que esto fue entre algo paranormal y un fallo en la Matrix. Dice, vivo desde que nací en un departamento pequeño con mi mamá y mi papá. Desde muy pequeña he sido amante de terror y lo paranormal, cosa que a mi papá no le agrada mucho. Cuando tenía alrededor de 5 o 6 años, estábamos mi mamá, mi papá y yo en la casa, pedimos pizza y veíamos películas. Ya eran como las 7 pm, entonces mi mamá empezó a recoger ropa para lavar, cosa que ahora que lo pienso es muy raro porque mi mamá nunca lava de noche. Mientras mi papá y mi mamá estaban en el cuarto viendo televisión, yo me fui a otro cuarto que queda justo al lado del mío. En el otro cuarto hay una ventana que da vista hacia la lavandería. Yo me subí a la cama que estaba pegada a la pared donde está esta ventana y entonces vi a mi mamá, pero lo raro fue que llevaba otra ropa. O sea, la vio de aquel lado de la ventana donde estaba la lavandería, ya que pues, su mamá estaba juntando ropa para ir a lavar ropa. Mi mamá primero tenía una bata rosada y ahora llevaba un pantalón gris y una camisa de tirantes marrón. Yo solo pensé que rápido se cambió, ya que no la había visto pasar, pero no le di importancia. Mi mamá se para justo delante de la ventana, viéndome muy, pero muy seria, yo estaba riéndome y saltando en la cama, viéndola, porque creí que ella se iba a reír, pues mi mamá tenía la costumbre de hacer eso, ponerse seria y luego reírse. Pero esta vez no lo hizo. Fue cuando me asusté y me quedé viéndola y aún así le dije, mami, repetidas veces, a ver si me decía algo, pero no, solo se me quedaba viendo. Entonces salté de la cama y salí corriendo del cuarto, hacia el otro cuarto. Llegué rápido al otro cuarto porque estaba literalmente a un lado, pero justo cuando iba a entrar choqué con alguien y me caí. Cuando levanté la mirada, vi a mi mamá con una cesta de ropa en las manos y me confundí demasiado porque yo la acababa de ver justo hace un instante en el otro cuarto y no pude haber pasado de un cuarto a otro tan rápido sin yo haberla visto. La distancia de los cuartos es la misma distancia de las dos puertas que salen detrás de ti cuando grabas. Es decir, así, o sea, uno pegado del otro. Después de levantarme, le conté todo a mi mamá y mi papá pero no me creyeron, mi papá solo me dijo que de seguro lo imaginé de tantas películas de terror que veo Y mi mamá no me dijo nada Algo muy extraño es que cada que pregunto a mi mamá al respecto me ignora o se ríe de mí Pero sé que ese día no fue mi madre quien vi Y después de ver tu video en Fallos de la Matrix me puse a pensar que quizás cambié de realidad por unos instantes y querer Y por eso mi madre me veía tan raro eh... Creo que se me ha dado un poco más de miedo que de Fallos de la Matrix Esta es la historia de Yuna y dice: Esta anécdota comienza cuando estaba de vacaciones con mi familia. Fuimos a la casa de una tía mía. Ese lugar, desde que era pequeña, me asustaba. Pero hace unos meses, cuando fui, estaba juntando mis cosas para ir a bañarme. A mí me gusta limpiar lo húmedo del espejo después de bañarme. Por eso siempre llevo un paquete de pañuelitos desechables. Esa vez que estaba en la casa de mi tía, junté mi paquete como de costumbre, pero como tenía mi ropa en mis manos, se me podía caer. Entonces decidí ponerlo dentro de la ropa. Cuando estaba yendo al baño, veo que se me cae el paquete. Lo levanté rápidamente y esta vez lo sostengo en la mano. Cuando llego al baño y acomodo las cosas dejando el paquete de pañuelos arriba de una silla que estaba dentro del baño, es ahí cuando acomodando mi ropa se cae un paquete de pañuelos y yo así como de que no lo había puesto arriba de la silla. Cuando miro la silla vi un paquete de pañuelitos también miré el que tenía en mi mano, misma cantidad de pañuelos, ambos les faltaba la cinta con la cual se cierra el paquete eran dos paquetes, yo solo llevé un paquete ese viaje que fue el que tenía en las manos cuando fui a el baño y este tipo de historias hay un montón, por ejemplo la otra vez en el otro video les estaba diciendo que una chava perdió este, un, ¿cómo se llama? un anillo en una casa, o sea, así de que 10 años atrás se cambió de casa y todo, pues nunca volvió a ver el anillo y de repente el anillo estaba así como que encima de, de su escritorio, el anillo que perdió hace 10 años en otra casa que no era esa. ¿Cómo se explica eso? Estas son las historias de Caiba, eh, no sé si así es sea tu nombre, no me lo pones, pero ese es tu mail y nos manda varias, así que ahí va. Número 1. esto me pasó un día después de que ganó un presidente polémico de Estados Unidos. Bueno, aclaro primero, en mi casa hay un patio grande donde hay gatos callejeros y desde que no hemos tenido perros hasta han nacido aquí algunos gatos. A veces hay hasta gatos casi iguales como son los gatos amarillos con blanco de este relato. Bueno, en la tarde yo regresaba de mi trabajo, en eso vi un primer gato amarillo con blanco sentado y mirando hacia mí, con la cabeza reclinada hacia la izquierda de él. No le tomé importancia. Hasta que llegué a mi casa y el segundo gato estaba a unos pasos de la puerta de entrada en la misma posición. Y el otro gato amarillo con blanco sentado mirando hacia mí y con la cabeza hacia la izquierda. En ese momento recordé una frase y pensé déjà vu. Y se supone que cuando te pasa esto hay algún cambio. Yo había leído como que se cierra un ciclo o así como ya saben. Pero hay, hay algo cuando te pasa este tipo de déjà vu. Número 2. Yo iba al centro de mi ciudad, a comprar unas cosas para la casa. Y en eso me habla una señora, no muy lejos de mi casa, de más de 60 años. Me preguntó si yo había estudiado en tal escuela y le dije que sí. Según ella fue maestra de esa escuela, pero nunca mi maestra. Se acordaba de mí, ya que yo a veces tenía mini ataques de pánico y con eso de que me hacían bullying, yo era nervioso, tosía mucho, era como mi defensa. Ya no sufro de eso, pero la señora sabía muchas cosas de mí hasta dónde vivía. Recordaba muchas cosas de mí que quizá yo había bloqueado O yo no recordaba o no quería recordar Se me hizo raro porque ya serían más de 30 años de estos sucesos O sea, es decir, la señora se acordaba de un montón de cosas Que él ni siquiera supo que le dijo en algún momento a la señora Ni la conocía ni nada Aquí va otra y esta es de Aida Dice Aida que es de Yucatán Dice, yo tengo un peluche que lleva conmigo desde mi nacimiento Ese peluche es mi objeto favorito No puedo vivir sin él es una almohada en forma de perrita que tiene bordado la palabra dog. Aquella perrita siempre estaba conmigo cuando duermo. Un día mi perrita desapareció. Le pregunté a mi papá si la había escondido, pues acostumbraba a molestarme con eso, pero me dijo que no. Yo le creí. Busqué en el armario e incluso arriba del armario. No había nada. Busqué por cuatro días seguidos por toda mi casa y no la encontré. Esos cuatro días fueron difíciles para mí. Mi mamá dice que lloraba dormida e incluso decía que escuchaba que yo decía, por favor regresa, no quiero estar sin ti. El quinto día busqué de nuevo en el armario donde anteriormente no había nada y sorpresa, mi perrita estaba ahí, pero parecía diferente. Si bien tenía los mismos rasgos, tenía un color más pálido y aquellos ojos café que yo recordaba perfectamente, esta vez eran totalmente negros. Y esta noche dormí con ella, pero se sentía diferente, no se sentía como normalmente era, se sentía incómodo. Esa vez soñé con cosas distorsionadas, pero no recuerdo qué eran. En otra historia me sucedió que yo estaba yendo a la casa de mis tíos y estaba llevando a esta misma perrita en cuestión. Estaba ahí estacionado un camión que llevaba mercancía. Yo tenía a mi perrita del lado de la mercancía. En la noche todo iba normal, pero al ponerla como almohada, empiezo a ver un montón de cerdos con un tipo de ilusión óptica. Pasé así al menos 10 minutos hasta que me puse a llorar, quité a mi perrita y todo se calmó, la abracé y regresaba. Es decir, la mercancía que tenía eh, este camión que vio era así como que carne de cerdo y cosas así, ¿no? Pues ya saben que la llevan a la carnicería. Entonces abrazaba a la perrita y le venían como estos recuerdos como de, pues sí, de estas, de estas cosas como de cerdo y así. Y se la quitaba y ya no... Tenía esos, esos como pensamientos, la volví a abrazar y volví a pasar lo mismo. Mientras la abrazaba, los cerdos cada vez eran más. Decidí no abrazarla esa noche. Más al rato vi como un señor atravesaba la puerta de la habitación para pararse a verme. El señor era traslúcido, pero lo recuerdo perfectamente. A la mañana siguiente mi perrita estaba debajo de la cama. Ni siquiera sé cómo acabó ahí, pues la dejé a un lado de mi hermanita que duerme en medio. Y nos mandó una foto. Eh, si pueden ver, si sí tiene los ojos negros como decía, pero ella dice... Antes de que se perdiera esos cuatro días donde la buscó y la buscó y nomás no estaba, y de repente la encontró en donde ya había buscado 100 veces, eh, tener los ojos café. Qué raro. Fíjense que ahorita que lo estoy pensando, eh, yo tenía, antes de que nos viniéramos acá a vivir, ya ven que yo vivía en San Luis Potosí, yo ahí tenía unos perritos dálmata, este, que a mí me encantaban. Eh, mis perritos dálmata porque eran como. Dos grandes, como si fueran Pongo y Perdi, ya de la película de 101 Dálmatas de, de Disney, que tenía cuatro perritos chiquitos, me encantaban, y fueron desapareciendo uno por uno, hasta que ya no tenía ninguno, o sea, nunca los sacaba de mi cuarto, nunca los sacaba de, de la casa, y esos perros se fueron perdiendo y nunca salieron, o sea, de verdad... ¿Dónde están? No sé ¿Cómo se pierden cosas de la nada en tu casa? O sea, y yo le decía a mi mamá Porque hagan de cuenta que yo tenía mi cama Y yo ponía mis perritos, los dos papás arriba Y los cuatro perritos abajo, siempre estaban así Incluso hay fotos donde así los tengo Y de repente ya, ya no estaban O sea, hay, un, hay una foto donde están los seis perros Después solamente hay cinco Luego después ya, ya ¿Qué les pasó a mis perritos? Y bueno, vámonos con la última y esta es de Víctor. Dice que le ocurrió cuando tenía 14 años, ahora tiene 33 y aún no le encuentra una explicación. Dice, vive en Paraguay, un país tropical con altas temperaturas casi todo el año. Un fin de semana fuimos con mi mamá, mi tía, mi abuela y mi hermana a una ciudad que se llama San Bernardino. A la casa de fin de semana de una amiga de mi mamá, que estaba a menos de 100 metros de la playa. Como hacía mucho calor, le convencí a mi mamá de ir con un amigo que tenía ahí para ir a la playa. Me dio el permiso con la condición de que use una gorra con hielo para protegerme del calor. Cuando mi amigo y yo nos metimos al agua decidimos explorar y comenzamos a caminar cada vez más adentro del río hasta pasar la mitad del camino. En esto, mi amigo me dijo que ya se hambre y emprendimos el regreso a la orilla para ir a merendar. La cosa se puso rara cuando por la gente perdí de vista a mi amigo que iba adelante solo una fracción de segundo. Y pasado ese tiempo, ya no lo encontré. O sea, se le perdió un segundo y al otro ya no estaba y ya no lo encontró. Entonces comencé a caminar hacia la orilla pensando que él ya estaba ahí esperándome. Pero cuando llegué a la orilla, ya no tenía mi gorra puesta. Y toda la gente y el camino y todo alrededor cambió. No había señal de la calle que llevaba a la casa, que repito, estaba a menos de 100 metros. En su lugar había pendientes rocosas grandes y negocios que minutos antes no estaban ahí. No sabía lo que pasaba y entré en pánico porque me encontraba totalmente perdido. Cabe destacar que cuando iba saliendo hacia la orilla seguí en línea recta por el mismo camino que cuando entré. En mi desesperación me acerqué a un hombre que me ayudó amablemente intentando inútilmente encontrar el lugar donde al que me tenía que ir. Absolutamente todo era diferente en esa zona. Finalmente me llevó a su casa para ver cómo solucionar las cosas. Cuando me llevaba noté que las calles eran totalmente diferentes a las que yo vi cuando llegué. Cuando llegamos a su casa, se me ocurrió pedirle que llame a mi mamá a su celular. Por suerte, entró la llamada y mi mamá la atendió muy preocupada. Quedaron en encontrarse en la playa para que me pueda reunir con ella. Apenas llegamos a la playa, todos los escenarios comunes que conocía, incluyendo la casa donde pasamos el fin de semana, estaban ahí. Cuando vi a mi mamá, me regañó porque, según ella y su amiga, llevaban más de media hora buscándome, pero en mi reloj, desde llegar a la orilla hasta volver con el hombre a la playa y encontrarme con mi mamá solamente habían pasado 10 minutos cuando mucho. Lo más raro aún que un tiempo después de eso mi reloj se adelantó 30 minutos. Es algo que hasta hoy en día no encuentro una explicación de qué pasó y cómo pasó. Lastimosamente no tengo fotos ni nada porque esto pasó cuando yo tenía 14, cuando los celulares en ese entonces no tenían cámaras. Ok, este sí estuvo muy raro. Y tampoco es la primera vez que escucho algo así, como que pasa algo así de que un segundo a otro y ya no reconoces nada, el camino no es igual Y así como que volteas a ver, como que intentas seguir caminando hacia donde ibas, pero lo que ya pasaste no es igual Pero bueno fantasmitas, estos fueron algunos relatos que ustedes me enviaron, va a haber parte 2 porque de verdad recibí muchos entonces, pues me gustaría que me dijeran en los comentarios ustedes qué opinan que pasó en estas situaciones. Yo creo que la más fuerte ha sido esta última. Espero les haya gustado este video, los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente. Les mando muchos besos, los espero en mis redes y pues nos vemos al próximo. Besitos.